Empezamos a hablar de los ciclos, ¿de? De, de la vida, de la muerte. Y este... Y pues José dijo que dijo, pues, ¿por qué uno le llora, ¿no? Cuando alguien se muere, da ¿Por qué ellos le llora uno tanto, ¿de? Y este, yo le dije, pues es que la gente le llora tanto porque, pues, por falta de información, ¿no? En la gente, ¿verdad? Le dije, de hecho, este... El ser humano, pues nosotros estamos bien adaptados a lo que la, la otra gente nos dice y nos hace creer, y cuando ya lo creemos, se nos convierte en realidad, ¿no? Eso es para nosotros, ¿verdad? Entonces, este, le dije, pues, demos la creencia de que la gente muere, ¿verdad? Y ya, pues, termina su existencia. Le dije, pero dime una, una cosa que no. que. Un, alguna cosa que deje de existir, algo, piensan algo, lo que sea, que deje de existir, que desaparezca y pues no me pudo decir, ¿verdad? me dijo, me dijo pues no no puedo pensar ¿verdad? en algo y le dije pues nada nada desaparece, todo cambia, todo es cambio, ¿verdad? todo está dentro de la bolsa, de la bolsa este, galáctica universal, ¿verdad? nada sale de la bolsa, todo se queda en la bolsa, solamente cambia, entonces pues este, cuando por ejemplo nos dicen, pues, ¿sabes que Se murió eh, fulano, sutano, un animal, o lo que sea, este ya, es el final, ¿no? El alma se va al cielo y ya, ¿no? Eh, se va al cielo, al infierno, y nosotros, pues, lo creemos, se da, y mole. Eso es, lo, esa es nuestra realidad. Le dije a José, mira, José, piensa en esto. Todo, todo, todo son puros, puros ciclos, todos son ciclos, todo, todo, todo, todo, todo son ciclos. Hasta en los ciclos de, de, de la mañana, ¿no? Que uno se levanta y hace una cosa en seguimiento, ¿no? Ciertas cosas en seguimiento. Se levanta uno, directa a orinar, luego al café, luego a ver porno, digo, a la hoja parroquial. Son ciclos, ¿no? Uno los forma, son ciclos que ya tenemos adaptados por naturaleza, ¿no? Le dije, entonces, mira, los ciclos este, de la vida y la muerte. Le dije, de hecho, mira, en la vida nosotros morimos muchas veces, dejamos de existir muchas veces según eso ¿eh? Eh, y me dijo, a ver, a ver, ¿cómo está eso? le dije, mira, el José que tenía de 0 a 5 años ya no existe ¿cierto? el José que, que era un adolescente ya no existe el José que era un adulto ya no existe ahora el José que tiene cara de menso es el que está ahorita ¿verdad? <risa> le dije, pero en 10, 15 años el José de ahorita ya no va a existir ¿Cierto o no? Hasta en los pensamientos. Le dije, ya no piensas lo mismo que cuando, tenía, cuando eras un bebito, ah Cuando eras adolescente tampoco. Cuando eras un adolescente, un adulto joven tampoco. Le dije, entonces mira, todo va cambiando, todo. Nosotros nos estamos muriendo en etapas. Nada más que uno tiene la idea en la mente de que, oh no, ese es fulano y sigue su vida y es su cuerpo y... Pura ilusión, jefazo, pura ilusión. Entonces jefe, este, cuando uno pues le llora ¿verdad? a alguien que se muere, según es en comillas, se muere, pues es que uno no está informado bien pues, o si está informado uno no quiere salir de la, de la caja, no no quiere ver al más allá, prefiere quedarse con la misma creencia pues. Por eso, jefe, este, pues, lamentablemente mi tía, este, pues, tuvo que partir. Mi tía, este, pues, tuvo muchas existencias en su vida, igual que todos nosotros. ¿Por qué no lloramos cuando, de, de cuando mi tía Licho era, pues, un adolescente que ya no existe? Eh, ¿Por qué no lloramos cuando mi tía Licho era una adulta joven que ya no existe? ¿Verdad? ¿por qué no lloran cuando yo era que ya no, el, ¿por qué no lloran cuando el Álvaro era un adolescente que ya no existe? ¿eh jefe? pues ni modo eso pues toma mucha valentía para poder ver eso y entenderlo y yo cuando lo entendí jefe pues eso me dio pues mucho entendimiento y me dio más paz mental ¿no? de lo que yo creía que podría ser un sufrimiento ¿no? y bien pues Cuando el cuerpo que ha estado cambiando, jefe, que deja de existir y ha estado tomando pues nuevos ciclos en cada etapa de la vida, cuando totalmente ya este, el físico dice, hasta aquí llegué, entonces nosotros quedamos en la misma bolsa galáctica universal, no nos vamos a ningún lado. Nosotros estamos buscando, nos estamos buscando algo para seguir adelante, un cambio. Sí, todo es cambio, nada desaparece. Entonces mi tealicho, ahí anda, por ahí anda, mi tía Licho, eh. al menos te acuerdas cuando te dije cuando despertamos somos esclavos, cuando dormimos somos libres, somos esclavos de este cuerpo que es lento y hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que, ¿verdad? hay que mantenerlo, cuando no tenemos cuerpo, pues somos libres ya, la dimensión de la vida, la dimensión de estar dormido, perdón, la dimensión de estar dormido. La dimensión de estar despierto, perdón, la dimensión de estar dormido. En la dimensión cuando despertamos, serán, estamos en la dimensión de la vida. En la dimensión cuando estamos dormidos, estamos en la dimensión de la muerte. ¿Eh, jefe? Entonces, jefe, cuando el cuerpo se expira. La dimensión de la vida termina. Estamos solamente en la dimensión de la muerte. ¿En qué dimensión estamos cuando estamos dormidos, jefe? ¿Qué es lo que uno está viendo, sintiendo, pasando, experienciando cuando uno está dormido? Estamos experienciando la dimensión de la muerte. Entonces, mi tía Licho está en un lugar, digamos, en un lugar de la dimensión de dormir. Ella estaba libre, en sueños, volando por no sé, transportándose, viendo cosas que cuando estamos con el ojo despierto no vemos. Entonces jefe, pues es muy desafortunadamente para nosotros que ya no lo vamos a ver con el ojo físico, pero es muy afortunadamente porque ahora la vamos a sentir a cualquier momento que pensemos en ella. Vamos a sentir su presencia. Bueno pues jefe, entonces, cuídate mucho, jefe. La vida, la vida, la muerte, solo son dimensiones, jefe. Este, el sufrimiento solamente son percepciones de la mente que nos han inculcado y nos hacen sufrir porque lo creemos. Y pues no tenemos uh, pues, nada de qué preocuparnos, jefe. Si podemos estar tristes es normal porque ya no vamos a ver a la persona. Pero podemos estar también contentos porque han subido a otro nivel más alto del que estamos nosotros sentir pues agradecimiento por pues por el ciclo que ahora le tocó a ella y sentir, sentirnos contentos por ella de que ahora está en un lugar mejor que el que estamos nosotros este mundo de changos locos desquiciados el odio entre seres humanos de perra no empieces Álvaro, no empieces Alex no empieces, cálmate Alex bueno jefe, entonces hasta pronto, jefe paso quiero mucho jefe